Hola, bienvenido. Cuando descargamos algo con el navegador Edge, nos sale una ventana emergente. Aquí con diversas opciones y la descarga efectuada. Si queremos quitar esta ventana emergente cuando descargamos, es muy fácil. Vamos a ir a los tres puntos, luego a configuración. Vamos a ir al menú de la parte izquierda. Es posible que directamente nos salga. Vamos a ir al apartado de descargas. Desactivamos este interruptor y listo. Ahora cuando hagamos una descarga, simplemente... Tendremos aquí el símbolo con el, el símbolo de visto bueno, indica que la descarga ha sido correcta y nada más.